No me coo, ¿Hay un problema? Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué has dicho? Oh, oh lo llamo puerco. ¿Me hablas a mí? No sé nada. ¿Me hablas a mí? la gorda! ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! No, ¡Eso es lo que merece!